Bienvenidos a un tutorial de PassIt sobre las estructuras de iteración. Aquí vamos a explicar eh, con, en qué consisten las estructuras de iteración y para qué se van a utilizar. En principio voy a borrar esto. Y bueno, eh, como ya vimos en el tutorial anterior, si nosotros colocábamos la estructura de selección, if, y le poníamos la condición contador mayor que 5, por ejemplo, esta sentencia solo se iba a realizar una vez. Porque lo único que haría el, el ordenador pues sería, si el contador es mayor que 5, pues hago una cosa, o dos o tres, pero solo la hago una vez. Entonces, con la estructura de iteración, nosotros nos olvidaríamos de hacer las cosas una sola vez. Porque si nosotros queremos hacerlas 10 veces, no vamos a poner 10 if, vamos a poner una estructura que se llama while, le vamos a poner una condición y hasta que no se produzcan. Tantas veces como nosotros queramos, pues no se va a salir de ahí. Pues entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este ejemplo es eh, declarar una variable contador igualado a cero Pues nosotros aquí en el while, dentro de los paréntesis, vamos a poner mientras que el contador sea menor o igual a 5. Y entonces, lo que sucede en, este, en esta estructura. Es que mientras que el contador sea menor o igual que 5, se va a producir una serie de sentencias que nosotros vamos a meter entre estas dos llaves. Y se van a realizar tantas veces hasta que el contador sea mayor que 5. O sea que lo mismo se tira infinitas veces porque el contador nunca llega a 5. Eso es un problema que nosotros tenemos que controlar. Entonces nosotros aquí en este while lo que vamos a poner va a ser mientras el contador es menor o igual que 5 pues el contador lo vamos a incrementar entonces aquí como veis no sé si sabéis lo que significa contador más más yo lo explico contador está igualado a cero si pongo contador más más significa que lo incremento en 1 o sea que entraría en esta sentencia while analizaría contador es menor o igual que 5 no pues entonces incremento el contador en 1 y entonces contador valdría 1 en la primera vuelta, en la, en la siguiente vuelta contador valdría 2, en la siguiente vuelta 3, 4, 5 y valdría en la siguiente 6, cuando vale 6 no entra por aquí, es decir el while ya no, ya no cumpliría esa condición de que contador es menor o igual que 5 y entonces no volvería a incrementar. De manera que nosotros, si queremos mostrar por pantalla ese contador, no nos mostraría 7, nos mostraría 6. La siguiente estructura de iteración es do while. Si traducimos al inglés, quiere decir haz mientras. ¿Qué diferencia hay de la estructura haz mientras, do while, con la estructura anterior while? Pues si veis vosotros aquí, la estructura while primero analiza y luego hace todas las sentencias que extraen entre llaves. Sin embargo, si nosotros miramos aquí abajo, dice haz y hace cosas y después analiza. Es decir, la diferencia principal entre while y do while es que si el programa se ejecuta primeramente while va a analizar y do va a hacer. Por tanto, do while, siempre, al menos, el programa se realiza una vez. Esa es la principal diferencia. Pero, en lo que respecta a decodificar, es simplemente lo mismo. Porque si nosotros ponemos aquí, contador menor o igual, que 5, pues, estamos preguntando exactamente lo mismo. Estamos diciendo mientras que el contador sea menor o igual que 5 ¿no? no estamos diciendo otra cosa la principal diferencia es que si nosotros ponemos aquí contador más más es que el while aquí entraría como 0 y una vez analizado entraría a 1 y luego analizaría el 1 sin embargo aquí en do while entra en 0 se pone a 1 y una vez en 1 realiza la comprobación entonces nosotros para ver la diferencia aquí vamos a poner contador igual a 6 aunque ya después de este programa eh, ya sabemos que contador valdría 6 porque lo hace lo que hace es incrementar esto seis veces pues para que lo veáis un poquito más claro yo voy a poner que contador aquí vale 6 y entonces por pantalla si nosotros queremos saber que vale contador pues mostraremos contador y valdría 7 eso ya lo veremos en, el, en la ejecución del programa lo siguiente que vamos a hacer nosotros es explicar la estructura for en qué consiste la, estru la estructura for pues mira es muy sencilla lo que dice la estructura de iteración for es lo siguiente te está diciendo que for yo lo entiendo como para una variable natural i, que le igual a cero, mientras que i sea menor que contador, yo voy a incrementar la i, es decir, nosotros haremos aquí sentencias, aquí pondremos una serie de sentencias, ¿cuántas veces se van a producir en sentencia? Pues, tantas como cumpla la condición, es decir, si hasta que i sea mayor o igual que contador, son 200 veces, pues 200 veces se va a realizar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la, en la estructura de iteración FOR? Pues que el I se incrementa, pero siempre se incrementa al final del programa. Es decir, se hace la sentencia y una vez terminado el programa, más se incrementa la I. Pero no es que termine para siempre, sino que termina la primera vuelta. Una vez que hace toda esta sentencia, Dice, ya no tengo más sentencias que hacer. Pues entonces, incremento la i. Y entonces la i valdría 1. Vuelvo a realizar la sentencia y incremento la i. Valdría 2. ¿Cuándo acaba? Pues cuando i sea, en este caso, mayor o igual que contador. Pues bien, nosotros sabemos que tenemos aquí nuestro programa hecho, que el contador, hemos dicho que en esta altura, vale 7, ¿no? Pues entonces... ¿Cuántas veces se va a realizar el bucle for? Pues 7 veces, eh, entonces vamos a poner que aquí nos vaya mostrando la i y supuestamente debería mostrarnos 7 veces el, el incremento de i, tendría que poner 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira, uno de los fallos más importantes que pueden producirse en el for es que no sabemos cuánto vale esta variable. Si esta variable no la igualamos a cero, por ejemplo, si nosotros quitamos eso y dejamos para esa variable natural i, y tendría un valor basura y entonces puede ser que ya i sea mayor que contador. Como esa variable i no se ha inicializado a cero, puede ser que ya sea mayor que contador y entonces nunca entraría en este bucle. Otro problema, tenemos que mirar si tiene que llegar a menor o menor o igual, ¿por qué? porque no es lo mismo que llegue a 6 a que sea 6, no es lo mismo que se quede en 5 a que sea 6, si nosotros aquí ponemos menor o igual sería incrementar en 1 una vuelta el for, así que vamos a guardar, vamos a compilar y vaya a ver el resultado. Mm, voy a poner aquí, antes de compilar, esta palabreja que lo que significa es que ha acabado la línea y que tiene que hacer un retorno de carro, es decir, que tiene que, que pegar un salto de línea, así que ya guardamos y vamos a compilar. Y mira, ahí está el programa para ejecutarse y como he dicho, pues ahí está el resultado. Espero que lo hayáis entendido, si tenéis alguna duda no dudéis en escribir un comentario, darle a me gusta si te ha gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que os guste C++ y la programación. Chao.